Tres. Un, dos. No. Cuatro. Pero es que está muy cerca del tres. ¿Por qué no tiras otra vez? Mi silencioso vecino Carlos se está riendo. Cuando tú, yo... ¿Con quién? Era inevitable. No hacer eso. ¿Qué están haciendo? Es que Grilla. No Pero a ella no la escucho. Sí. Tenemos que sacarla. Me tienes que ayudar a sacarla. O tenemos que al menos arruinarles el momento. Juli, por eso te quería deshacerte. mí, ¿Dónde está tu año? Ana? Ana. Ana. Ana. Debe estar lavándose las manos. Es más, yo debería hacerlo, pero debo irme ya para mi psiquiatra. Te voy a pedir un favor. Cierras la puerta. Tú misma, porque ya está contaminado. No es que acostumbres a lavarte las manos muy seguido te oírme en las sierras. Tu psiquiatra no lo está haciendo muy bien, cada vez estás más raro. Un beso. Sentido figurado, listo. Sí. Yo te cierro la puerta. ¿Conmigo eh. Sesión 49 Tras una suspensión de tratamiento de dos semanas consecutivas Paciente 108 con trastorno obsesivo compulsivo Presenta obsesiones de contaminación bacteriofóbicas inespecíficas y tipologías numerales Con algunas anomalías serotoninérgicas Carlos, en la última sesión estábamos identificando secuelas de una serie de episodios épico Y hablábamos de la relación con tu madre Quiero que me sigas hablando sobre el tema y también de las mujeres que tienen que ver en tu vida. Es pues claro que mi madre es un elemento que influyó en mi relación con las mujeres y en mi relación con la limpieza. Todo esto, junto, ha hecho que yo sea un fracaso total en el amor. Un ejemplo es Juliano. No me aceptó ella como soy. Eso me pasa por ser tan buena. Eh. Pues, sí, soy demasiado bonita. Me fijé en ese friki, lo traté bien y le confié a mi mejor amiga. Maldito enfermo, psicópata, peligroso. Lo importante es.. es Ana. Ana volvió y es. Ana para volvió. Que... Sí. Eso no me lo habías contado. Ese ese piso ya no lo habíamos superado. No, no, no, no entiendo. Eh, Ana volvió hoy y esta vez es para quedarse para siempre. ¿Dónde está está sucia. Te ayudo. Ana quería sentir Relájate, pues Yo siempre voy a estar para acá. Ahora que aparecí, nunca me voy a ir. ¿Qué? Somos perfectos. Ana reaparece justo ahora que el rompimiento con Juliana te hace sentir solo, vulnerable, y que necesitas un refuerzo positivo para reasignarte de tu patología. Mejor dicho, ¿por qué crees que nadie más la puede ver y que nadie más conoce a Ana? ¿Cómo así? ¿Qué estaba insinuando? Bueno, Carlos. El videoario definitivamente no está mejorando tus actitudes de socialización Vamos a empezar a medicarte. Atemos caos. No encontré a Dani por ningún lado el apartamento de Carlos. Nunca la he escuchado. Nunca la he visto. Y no hay ninguna evidencia en ese apartamento de que ella en realidad haya estado ahí, salvo este imitante labial. Que bien podría ser de Carlos? Eso nos deja dos posibilidades. Uno. Ani no existe. O dos. Ani es el resultado de un experimento genético producido por la NASA en el Área 51 con ayuda de androides híbridos extraterrestres y necesita este dispositivo en forma de unectante labial para adaptarse a la atmósfera terrestre. ¡Ay, soy tan brillante! Pssst. Lo bueno es que no comen ratones. Anicomia, sí. ah, pero me gustaría que quedaran juntitos. Juntos como en una película rosa. Juntos y locos. Podría Así ser. no, eso sí. no combina, gas. Bueno. Muchachos, ¿y por qué no le preguntamos a la gente cómo le gustaría que terminara Fobia? Queremos recibir tus opiniones por medio de Twitter con el hashtag tv y Fobia a nuestras cuentas personales. Ya solo quedan dos capítulos. ¡Anímense a participar!